Resumen de noticias del Instituto de Seguros de Jujuy. Bueno, tal cual, eh, el Instituto de Seguros de Jujuy se incorpora dentro de lo que es la campaña nacional de vacunación antiripal. Eh, en este caso, para nuestros afiliados, tenemos el 100% de cobertura para los adultos de mayores de más de 65 años. Esto se hace en nuestra delegación del anexo la Valle. Y también como novedad, este año vamos a incorporar las vacunas en la delegación de San Pedrito... ...y de alto comedero del instituto... ...ahí podrán recurrir para recibir la vacuna... ...nuestros afiliados más de 65 años... ...para las personas... Este, ...adultas o jóvenes... ...que no tienen comorbilidades... ...o sea que no tienen otro tipo de enfermedades... ...ya está el convenio con las farmacias... ...cualquier farmacia que tenga en existencia... ...en stock la vacuna antiviral ...para este año, la de 2017... ...puede concurrir ahí... ...y se le va a dar una cobertura de 100 pesos para la vacunación para los pequeños, menos de dos años, y de 120 pesos para las personas adultas. Eh, eso va a ser la cobertura que le da el instituto. Y aquellas personas que tengan menores de dos años o que tengan algún tipo de enfermedad o comorbilidad, que pueda poner mayor riesgo a esa persona ante el ataque de este virus, le pedimos que a ella directamente recurra a los centros de vacunación del Estado, tanto los hospitales como los puestos de salud, que es donde tiene existencia la vacuna. Eso en merced a un convenio que ya tenemos con el Ministerio de Salud de la provincia de Jujuy, a través del cual nuestros afiliados pueden concurrir a cualquiera de los vacunatorios de la provincia para poder acceder a, ese, a esa vacuna. Sí, ¿desde cuándo y hasta cuándo se recomienda que la, la, los afiliados se acerquen? Bueno, las vacunas ya están, digamos, este, se están aplicando. ...o sea que se, pueden, se deberían empezar a vacunar a partir de ahora... ...generalmente las vacunas hay en stock hasta el mes de agosto... ...pero sabemos que el pico lo podemos tener en el mes de junio julio... ...o sea que para que haga efecto suficiente con 15 días de anticipación... ...recomendamos que la gente ya pueda concurrir a los centros de vacunación... ...a las farmacias y en el caso de adultos mayores pueda concurrir al anexo a la valle para que pueda hacer uso del 100% de la cobertura. Sí. Así que esto va a ser en función también de que Nación, Ministerio de Salud de la Nación, vaya haciendo los envíos de las partidas de las vacunas para que puedan hacer usados en la provincia. Eso ya lo maneja la Dirección Provincial de Inmunización, que depende del Ministerio de Salud de la provincia. Ajá. ¿Cuántas dosis se están enviando? Bueno, para el Instituto de Seguro de Jujuy tenemos solicitado 2.500 dosis para la cobertura de los adultos mayores. La cantidad de dosis del Ministerio de Salud ya la maneja directamente la dirección provincial, pero nosotros con esa cantidad ya tendríamos que tener cobertura integral de las necesidades del instituto. Tu salud es nuestra prioridad. Instituto de Seguros de Jujuy, Gobierno de Jujuy, Unión, Paz y Trabajo.